Si pensabas acostarte, que sea con mascarilla, que ya es obligatoria, si pensabas acostarte, te puedes echar el último lado, si es que todavía te quedan, porque ya, ya están prohibidos el de tres cuartos de hora. La venta. ¿Eh? La venta, la venta. Mm. Si, si has hecho acopio, pues enhorabuena hasta que te duren. Eh, pero en todo caso, hoy no te acostarás, sin saber algo más, de matemáticas, que es la sección donde Santi García Cremades trae fracciones de esta ciencia exacta. Hola Cremades, buenas noches. Hola, ¡Hola, ¿cómo estáis? Hola, <risa> cremadín. ¿Cómo estás hola, tú? Hola, ¿cómo estáis? Lo que te hacer la sección así, de matemáticas, sería muy, muy chula. Sería como bueno, recuperar los buenos tiempos ¿eh? de las matemáticas apasionadas que os gustaban tanto del instituto. Sí, oye, el, el Conde Draco, uh, Conde las matemáticas Draco, y el wow. Conde Draco, me encantaba contar. Era maestro, ¿no? Gran maestro, totalmente, sí, sí. Claro, sí, claro. sí. Bueno, pues vamos, vamos a seguir ahí, que estamos todavía, ya queda menos, ya queda menos yo. Voy qué? a lanzarme esos dispositivos. Para, se... ¿Para qué queda menos? Sí queda menos o más por menos, o queda menos por más, yo no sé ya. Pero yo sé que los días pasan y también pesan, que yo últimamente no he pesado por, por, por tener esperanza matemática. Me da miedo todo. la báscula. Me da miedo la báscula y la gravedad. Yo no es la gravedad sí. el problema aquí. Pues nada, sí, sí, sí. O, o, so, ¿Estáis bien vosotros? Muy bien, estupenda. Sí. bien sí. Sí. bien al recibo la Tengo hasta la ganas de bien. darte un abrazo, Cremades. No te bueno lo que ha dicho. Ostras, ostras. Sí, la es la la que, que Tiene carapontito de Sierra, para que puntitos, veas. Eh? Bueno, pues hoy vamos a, a jugar a, a, a multiplicar, en lugar de panes y peces, ¿eh? aquí vamos a multiplicar cubos. Cubos, cubos de Rubik o cubos de, de lo que queráis, de grande, lo que sea, lo que sea de grande. Imaginéis sí, un cubos, cubo. Sí. Es un problema clásico de la antigua Grecia. Ya digo, son antiguas como, como las pesetas. La antigua Grecia se dice, la Grecia actual no piensa en estas cosas. Y tiene que ver con una pandemia también con gente muy curiosa y con un joven matemático del siglo XIX. ¿Veis todo ahí todo el clip que he metido ya sí. para empezar la sesión. Bien, bien bien, uh -huh. bien, bien. Bueno, pues bien, antes, bien. ahora vamos a hablar de que hoy es un día, ya sabéis. Ah, claro, especial. Buenas claro. noches. Soy el doctor Emmet Brown. Estoy en el centro comercial Twin Pines, 26 de octubre de 1985, la 1 y 18 de la madrugada, y este es el experimento de tiempo número uno. ¿Por qué es especial Cremades? Bueno, porque todos son especiales. Hoy, el 21 de mayo de 2020, es el día después, a partir de ahora será recordado como el día después de la retirada de Arif Aduri. Que yo soy un super fan de Aduri. ¿Ah, sí? Y se ha retirado hoy mi... Sí. Y mis respetos a, si a no, no, carrera si, que ha tenido si sabía que Ten se había retirado, años, ¿eh? lo que no sabías es que le ibas a dedicar este espacio, ¿has claro. visto Aunque el vídeo Cremades sí. que habla con un chico con un síndrome de Down eh, que sí. es una gozada de vídeo ese, o sea, yo ya, Aduriz para mí ha sido uno de los mejores jugadores que ha tenido últimamente este país, pero el vídeo ese me ha ganado ya para la causa directamente para, para toda la vida, bravo Aduriz es eh, un gesto precioso. Aduriz, hace secciones opa, para radio vente para acá, le hacemos una sección pues está fichado, di que sí, dejo cinco minutos, Aduriz no te <risa> bueno, hoy es día 142 del año de este año 2020, tan ya recordado como el año maravilloso de 2020, por supuesto Es el centésimo cuadragésimo segundo día del año, que en francés es algo que iría después del café ¿Sabéis cómo se dice en francés? No No. Eh, son 42, que Eso me gustaba mucho 142, sí, sí, el, el humor francés que a mí me gusta mucho eh, Bueno, 142 son los posibles gráficos planos con seis vértices. Es decir, si tenemos seis puntitos, empezamos a hacer ahí planos, planos, planos. planos 142 solamente se pueden hacer, diferentes. Eso vale. como curiosidad. Pero voy a ir a una efeméride y después vamos a ir a hablar de, de esta historia de la Grecia clásica con otra efeméride. Hoy hace 228 años que nacía Gaspar Gustave de Coriolis. Coriolis, que es el del agua que gira para un lado. Y este, ¿no? Ahí está. Físico, matemático ingeniero francés. Y publicó lo que se conoce como el efecto Coriolis. Ah, que bueno, sí. que, que casualidad que se llame así, ¿no? Como. No, si como, como quieres loco. le llama efecto Cremades, no te fastidia, pues ya, <risa> que, lo descubres... <risa> pues ya, que, ya que lo descubres. Pues ya que lo descubres, le pones el nombre de tu sí. primo o algo. Va. Sí. No, no en ti mismo, no. hombre. No, la gente de la ciencia, la verdad que en ese sentido es muy humilde y ahí la gente de la comunidad científica dice, no. Coriolis, señor. Y es un efecto que producen los movimientos de rotación, como en la tierra. En la tierra hay muchísimos efectos Coriolis. Por ejemplo, un avión, cuando va volando, el piloto. No va en línea recta hacia su destino. Porque por esa rotación, por ese efecto Coriolis, se movería un poquito, se curvaría hacia un lado. Por ejemplo, si quieres ir de Madrid a Murcia, como vaya directamente a Murcia, acabas en Alicante. Que es como, el ave, eso es, como el AVE, eso es, como el AVE, eso, eso pasó con el AVE. Por ejemplo, para ir a Murcia sí. tienes que ir a Palmería. Apunta a Punta Palmería, porque el efecto Coriolis te va a dirigir a, al final a Murcia. Ah. Así que eso por eso a lo mejor no llegan aviones a Murcia, he pensado. Igual, era por eso. Sí. Bueno, y también por eso es por lo que los anticiclones rotan. En el hemisferio norte, de una manera, que es eh, en la dirección de las agujas del reloj, y en el hemisferio sur, esto parece en los Simpsons, ¿no? sí, ahí lo ponen un poco bien. exagerado, sí sí pues en el hemisferio sur el, los anticiclones son en otra rotación, al, al revés que las agujas del reloj, eso ah. es muy curioso, y esto es porque el ecuador, sería el efecto Coriolis lo que provoca, es que el ecuador va rotando... Y cada dirección de viento, digamos que se tiene que girar hacia una dirección diferente Porque el ecuador es que marca el efecto Coriolis, es que marca la diferencia mm. Y esto, pues mira, es muy, muy bonito para pensar en los anticlones cuando Lo, lo del de lavabo es mentira, ¿no? Lo de que el agua gira para sí, un lado sí. para otro en el norte y sur es mentira, ¿no? Eso es un bulo, pero es un, es un pues ejemplo Es muy bonito, de que, sí, es muy bonito de que creérselo, objetos, pero es mentira sí. Claro, porque ahí no, la rotación no tiene un efecto mm. Pero en los vientos sí, en el, la atmósfera sí Y por eso los, los anticlones sí que, sí que es verdad Eso no es bulo, eso sí que es verdad mm. Y bueno, ahora sí, me gustaría irme con otra efeméride no vamos a la antigua Grecia. Sí. Vamos a poner música. Sí. Oh. Es Grecia moderna, pero es Grecia. Sí. <risa> Años 40. Cremadokis. Eres eh, <risa> un cremadoquis. Cremadoquis. Cuéntanos, superior. Sí, sí señor. Oh. Bueno, vamos a hablar de los griegos que les daba por pensar en cosas muy curiosas y hay cosas que se han quedado ¿eh? ahora. Por ejemplo, cuando tú dices que algo es imposible, que algo no se puede hacer, Tú a una persona le dices, anda, anda y no hagas la, la cuadratura del círculo. Esto mis padres me lo decían mucho. No sé sí. si vosotros lo habéis usado alguna vez, esto de la cuadratura del círculo. Pero eso a Tezano no se lo puede decir, porque dice, ¿cómo que no? Sujétame al cubata. <risa> y te saca un barómetro. Corto por aquí y recorto por acá y, y te sale también la cuadratura del círculo. No, no. Pues bueno, es un, uno de los problemas clásicos y cuando digo uno, es que había tres problemas clásicos. Hoy no vamos a hablar de la, de la cuadratura del círculo, que ya dijimos una vez hace, sí, verdad, hace ya… Sí, un, uh -huh. sí, Que no es posible con regla y compás, pero con regla… Es decir, perdón, no es posible con regla y compás, pero sin regla y compás sí que es posible. ¿Vale? Entonces, el problema clásico era hacer la cobertura del círculo, que quiere decir hacer un cuadrado con el mismo área que un círculo, con regla y compás. Y eso no había manera porque al final se demostró que era imposible. Pero eso costó mucho, mucho siglos. Vamos a hablar de los otros problemas, concretamente de uno de ellos, que es eh, lo que digo, que es multiplicar cubos. Se llama la duplicación del cubo. Y es una historia que ha pasado por todos los siglos y hemos llegado hasta el siglo XIX sin saber si era verdad o era mentira. A ver, existe una, una leyenda que vincula el problema de la duplicación del cubo con los mismísimos dioses del Olimpo. Vamos ¿No? al año 430 antes de Cristo, siglo V antes de Cristo, que había una terrible peste, fíjate, otra pandemia como ahora, y castigó a Atenas. Una de sus víctimas incluso fue Pericles, uno de los grandes ¿Sí? eh, griegos de, de la antigua Grecia, nunca mejor dicho. Sí. Y, bueno, y los, este los atenienses. Más antiguo incluso. Sí. Más antiguo, hombre. Ese ya era del siglo V, pues. Imagínate. Los atenienses van y consultan al oráculo. Eso le gustaba mucho, y ir al oráculo de Delos y preguntarle cosas. Entonces, la respuesta de, del oráculo fue justamente un problema matemático. Ya Los dioses ya sabían lo que, lo que hacían con lo suyo, Qué hablar cachando, ¿no? de matemáticas. Sí. Sí, sí. Les dijo, el problema matemático era el siguiente. Señores humanos, construir en el templo de Apolo un altar semejante al existente, pero el doble grande. Un altar el doble grande del que hay ahí, en el templo de Apolo. Entonces dijeron los griegos... Bueno, pues el doble de grande, vale. fácil. Pero resulta que el altar tenía forma de cubo. Por pues lo que hicieron, lo primero que hicieron los atenienses es construir un cubo con el lado, el doble. no, por si mide uno, el lado lo pongo de dos. Ya, entonces, y el cubo pero, lo que salga. Dos por dos por dos. Entonces, no, entonces mucho más del doble. Ahí está. Entonces los griegos al tiempo dijeron: anda, esto no es el doble. Esto es el lado que sí que es el doble, pero el doble de volumen no es es ocho veces el volumen. Que eso es la fórmula que usamos siempre para hacer el lado por el lado por el lado. Dos por dos por dos es ocho, no mm. es cuatro. ¿Vale? Entonces, resulta que Menegmo, un discípulo de Platón, y uno de los, de los padres de las cónicas, de los conos, esto que nos gustaba mucho a Arbelúa, le gustaba también mucho esto de los conos. Pues, <risa> los truncados, sobre <risa> sí. todo. Sí, los truncados, ahí, ahí salen figuras preciosas. Menegmo, con sus extrañas curvas, con parábolas, nos dará una de las más elegantes soluciones al problema de la duplicación del cubo. Encontró una solución, ya digo, en los siglos antes de Cristo, y concretamente ya digo, en el quinto antes de Cristo. Y esto ya lo resolvió, pero se quedó ahí como un run run porque Menegmo no usó regla y compás, usó parábolas. Y las parábolas no se pueden construir con regla y compás. Entonces dijeron, vaya, pues se ha quedado un problema abierto porque no sabemos si se puede hacer con regla y compás, que eran los problemas clásicos de la geometría. Regla y compás... Básicamente es porque así se pueden hacer rectas paralelas, triángulos, círculos y con esto querían resolver todos los problemas los griegos. Pensaban que todo se podía hacer con reglas, es decir, con, sí, con rectas, con círculos y con triángulos. Les gustaba mucho esto. Por Resulta que con parábolas, que es lo que nos llevaron a Gasol, a le llevó a, a la NBA, a Michael Jordan a ganar 6 anillos y nos llevaron también a los humanos, a la, a la luna y próximamente nos llevarán a Marte, estas parábolas. Pues resulta que en el siglo XIX un francés Pierre Boinsel, que Wanzel. tiene un nombre también así de ir al baño, sí. 1837, ya digo, eh, resolvió este problema y demostró que no se podía resolver con regla y compás. Lo demostró, ya no hay duda. Demostró que esto era imposible. Y cuando algo es imposible, en matemática ya queda resuelto para siempre, se pone un cuadradito, se colorea, y dices, no tiene solución este problema. Fin de la historia. Resulta que este hombre se murió con menos de 34 años. Se murió en 1848. Mm. Ya digo, yo tengo 34. Uy. Se murió antes. Así que fíjate que bien aprovecho ¿Qué el tiempo. Yo no sé. Sí. Que mal llevado Pero ¿Te, ¿te queda algún problema así de la antigua Grecia por resolver? ¿A igual te queda alguno. No, no. Los tres clásicos sí. están todos resueltos. Quiere decir, resueltos en el, en el mal sentido, porque ninguno de los tres problemas clásicos tenía solución con regla y compás. Ni la cuadratura del círculo, ni la duplicación del cubo. Y el tercer problema es la trisección del ángulo Un ángulo, dividirlo en tres partes iguales No se puede hacer con regla y compás Pero sin regla y compás Las tres cosas se pueden hacer Que eso ha quedado un poco en el remanente de la gente vale. Ya digo, la cuadratura del círculo Ándala, no vayas a hacer la cuadratura del círculo Sí se puede hacer, señor, pero sin regla y compás con la reglita esta que nunca usábamos Que era así media luna, el transpondedor de ángulo. Transportador, eso, transportador Hombre, este. sí. Con eso sí si pues, se puede, ¿no? Con eso sí se puede, pero claro, eso no es solamente una regla. Es una regla con, un como dices, un medidor de ángulos y ahí ya estás haciendo... Ahí sí que se pueden hacer incluso parábolas. Pero, sin embargo... ya la usaba para hacer el logo de Risi, de las galletas Risi. Yo hacía así media tal y otra media tal, entonces me quedaba un logo de Risi estupendo con esa regla. Qué bonito, es difícil, ¿eh? Yo el Denai nunca me salía. El nunca me salía el Nike. Santi García Cremades, que hasta la semana que viene. Majo, un abrazo. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.